Hola amigos de YouTube espero que estén bien pues sí, como lo ven el bio video estoy en Roblox Studio creando un mapa pues sí, como no tengo la función de comunidad porque no tengo mil subs tengo que hacer los avisos por video lo loquendo no quería responder y por eso estoy usando otro programa de texto a voz pero bueno volvamos al tema necesito ideas porque quiero que les guste a todos y quiero que todos y todas disfruten por favor no pidan cosas grandes porque va a ser muy pesado y dispositivos y computadoras de poco RAM no podrían por favor cosas mínimas y la mejor idea el comentario será fijado y deja tu like y suscríbete. Nos vemos en siguiente video.